UADC informa. Calidad académica. En sesión ordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue aprobado por unanimidad la creación de la Escuela de Psicología en la Unidad Torreón. La nueva escuela absorberá a la población estudiantil y a la planta docente adscrita y seguirá operando conforme al Plan de Estudios 886, que estará homologado al plan aprobado en la Facultad de Psicología de la Unidad Saltillo y a la Escuela de Psicología de la Unidad Norte. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, entregó reconocimientos a más de 150 docentes que obtuvieron perfil deseable dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, así como a los planteles que lograron la certificación de planes de estudios de las unidades Saltillo, Torreón y Norte. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios, en coordinación con el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrollaron el coloquio del Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, con el fin de destacar el trabajo colaborativo y enriquecer el desarrollo de la investigación de los alumnos de cuarto semestre del doctorado que presentaron avances de sus proyectos de investigación Cultura La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Recinto Cultural Aurora Morales de López, llevó a cabo la exposición y muestra de los cursos y talleres que se impartieron durante el semestre. El público disfrutó de exposición de fotografía, música latinoamericana, mini teatro, genealogía y paleografía, dibujo, budismo, jardín del arte, círculo de lectura y elaboración de catrinas. Deporte por su dedicación, esfuerzo y gran desempeño deportivo, los alumnos Óscar Delgado de la Rosa y Marco Antonio Santanadena, integrantes del equipo Lobos de Fútbol Americano, fueron convocados para integrarse a la selección mexicana de fútbol americano y participar en el Clásico Anual de fin de temporada de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, el Tazón Azteca. Vinculación con el fin de promover la cultura de la donación, el Hospital Universitario convoca a la comunidad en general a sumarse a las acciones para la concientización sobre la donación de sangre. Con el lema, la sangre tu mejor regalo, busca promover entre la comunidad la importancia de ser donador, ya que en cualquier momento podemos necesitar de ella. El Banco de Sangre se encuentra abierto de lunes a domingo de 7 a 10 de la mañana y está ubicado en la Calzada Francisco y Madero, número 1291, zona centro. Para fortalecer la formación de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad a través de investigaciones y estudios en el área jurídica, así como la realización de simposios, debates y coloquios, la Máxima Casa de Estudios firmó un convenio de colaboración con la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. Signaron el documento el rector Salvador Hernández Vélez, el presidente electo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, Héctor Herrera Ordóñez, y el director de la Facultad de Jurisprudencia, Francisco Yaños